Señores, saludo a todas las personas que nos ven en República Dominicana para Telenor, eh, los medios Telenor, Canal 8, Canal 10, Canal 12, Canal 14, a través de nuestras redes sociales. Tenemos una entrevista exclusiva directamente desde Colombia con el actor, el señor Andrés Parra. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo te sientes? Hola, amigo. Muchas gracias. Muy, muy feliz por esta invitación. ¿Cómo están ustedes? Eh, Andrés... De, de muchas cosas que vamos a hablar. La primera es, que, ¿qué te motivó, Andrés, a, a la actuación? ¿Qué fue lo que te, te impulsó a, a, a trabajar esto de la, de la actuación? No, yo la verdad, desde, desde muy niño supe que eso era lo que quería hacer. No sé desde dónde provino eso, pero, pero fue una decisión que yo tomé a muy corta edad y afortunadamente conté con el apoyo pues, de, de mi familia, de mis padres. Y, y aquí estamos. Y, y te ha dado buen resultado, gracias a Dios. Sí, sí, hemos, hemos podido hacer una carrera de la que yo me siento muy, muy orgulloso y muy tranquilo. Gracias a Dios he podido vivir de la actuación, que ya es para mí una enorme ganancia. Y, y aquí seguimos en la lucha. Andrés. Has hecho muchos papeles eh, que son, uno lo ve difícil y más cuando es otro acento de otro país. ¿Qué tú utilizas, Andrés, para poder hacer estos papeles? ¿Qué, qué métodos tú haces en tu día yo, yo, tengo, yo tengo un método como de estudio muy de escritorio. Mm -hmm. Suelo trabajar los personajes en el escritorio. Leer, investigar, ver entrevistas, ver videos hago un trabajo también acompañado, acompañado de una profesora de voz, de una profesora de acento, eh, trato es de dedicarle las, la, la mayor cantidad de horas posibles a mis proyectos, eso es, eso es como la, el método que yo utilizo, trato de no dejar nada al azar, de no dejar nada a la casualidad, y, y eso es básicamente lo que yo hago. Lo estudias mucho los personajes, tratas de estudiar mucho cuando toca ese personaje, Sí, sí, lo, lo más que pueda, lo más que pueda. ¿Cuál es de los personajes que has hecho, ha sido el que más te tomó más tiempo trabajarlo? Eh, Chávez, Chávez, Chávez. Me, tomó, me tomó casi un año y medio, un año y medio más o menos, de muy, había demasiada, había muchísima, había muchísimos libros, había mucha literatura, había muchos, eh, por supuesto, videos, Fue un personaje... Muy complejo, pero muy, muy rico de estudiar, por lo que te digo, había mucho material. Hablando sobre ese mismo personaje de Chávez que hiciste, eh, ¿nunca te trajo un inconveniente? Tú sabes que Chávez fue muy pasional políticamente, y muchas personas lo tienen a él como un líder muy grande político. ¿No te trajo problemas o pasó algo con el personaje de Chávez? No, me, me, trajo, me trajo insultos, me trajo amenazas por Twitter, eh, pero no pasó de ahí. Eh, yo sí, digamos, no, no, no, no, he ido a Venezuela después de eso, no creo que vaya, la verdad. Creo que, que pues, sé que muchos compañeros sí tuvieron problemas un poco más serios, eh, sobre todo venezolanos, pero yo no, yo no, yo. Aparte de los insultos, que, que es como normal, no. Y, y comentarios positivos, entonces, porque muchas personas vieron tu actuación, que sacaste una cara de Chávez que también muchos no han visto. Eh, no, pues como en todos mis personajes hay críticas buenas y hay malas, ¿no? Eso, eso nunca, yo nunca he logrado hacer un personaje, ni lo lograré, porque pues para gustos los colores. Eh, de ese personaje, eh, yo he recibido ambas, ¿no? Críticas buenas, críticas malas. Eh, sí me dejó un mal sabor, digamos, porque siento que, hombre, me hubiera gustado que, que la serie hubiera podido ser más vista por más gente Pero guardo la esperanza de que algún día la serie pueda ver la luz, ojalá Una de tus series más exitosas que todavía las personas la siguen viendo fue El Patrón del Mar donde sí. dice Pablo Escobar. Y sí. hace poco aquí mismo en República Dominicana fue tendencia. tuvo entre, entre las diez más vistas de Netflix, en República Dominicana estuvo tendencia. Leí un sí. artículo, no sé si es cierto, que dijiste que ya no volverías a hacer ese tipo de papel y que habías rechazado ese papel de una productora internacional. ¿Es cierto eso y por qué? Eh, he rechazado todos los proyectos que tengan que ver ex explícitamente en, por nar de narcotráfico. Todas las invitaciones a volver a hacer de narco. Eh, es verdad, sí. ¿no? Eh, porque ya? Porque, porque creo que ese es un trabajo... A mí todavía me sorprende que 10 años después siga estando en el top 10. Tú me dices ahora República Dominicana, me impresiona porque te puedo decir lo mismo de Chile. Chile la, la, la, la volvió a emitir en televisión abierta y el día, el día que terminó también volvió y marcó récord histórico de audiencia en Chile. Está en el top 3 en Chile, en Colombia siempre está en el top 10, casi siempre, nunca pasa del 3 eh, y a lo mejor en otros países pase lo mismo, eso me, me parece impresionante. Entonces para mí es el reflejo de que es un producto que logró su cometido, es un producto importante que sigue vigente a pesar del tiempo, fue muy exitoso en su momento, con lo cual no es normal que lo siga haciendo porque uno pensaría que el grueso de la gente ya lo vio. La gente se la repite, la gente la ve una vez, la ve dos veces. Entonces yo siento que por respeto al proyecto, por respeto a mí como actor, por respeto al trabajo que se realizó a todo el equipo, eso hay que dejarlo ahí. Eso no hay que, eso no hay que, eso tiene que quedarse ya en el misterio. Yo creo que no sería muy una decisión muy acertada. Lo hubiera podido hacer, ¿no? Y, y, y es verdad. Eh, seguramente mi situación económica actual sería muy distinta. Pero, pero creo que hay momentos en los que no tiene que saber que, que ya, que ya hay algo que ya, ya terminó. Es decir, que el público no lo supere no quiere decir que yo no lo haya superado. Yo lo superé hace rato y ando en búsqueda de otro tipo de proyectos. Creo que soy en eso un poco como rebelde. No me, no me gustan los caminos tan fáciles. Entiendo. Hubiera sido muy fácil seguir haciendo de narco de Escobar en mil cosas pero no, no, no. Me, me negué rotundamente y no y, y sigo negándome no al tema digamos no no a, uh -huh. yo, yo por ejemplo no he explorado una parte del narco, narcotráfico tiene muchísimas eh, historias. capas, historias personajes si me preguntas por ejemplo podría estar en una nueva historia sobre narcotráfico pero me gustaría por ejemplo Vista desde el campesino, por ejemplo, desde, okay. desde el campesino que no tiene otra opción, desde el que no gana un centavo del negocio, desde el que está en la parte más baja de la cadena alimenticia. Eso no lo he explorado yo, pero ya el narco ya lo conozco de memoria. Ya no. Yo no me sorprendería y creo que ya sería muy difícil sorprender al público con otro narco. Imposible. Hay personas, existen personas, eh, Andrés, que tu papel fue tan bueno como en Pablo Escobar, que a veces hasta hacen críticas muy dañinas contra sagas o películas que tengan que interpretar ese mismo personaje. Es verdad y creo que, que, que tiene que ver sobre todo con el hecho de cuando tú haces un personaje histórico y tienes la suerte de que cala en el público y de que la gente lo, lo, lo ve y lo... Y, digamos, lo, lo, lo acepta y lo compra, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque el ejercicio de la actuación es un ejercicio de doble vía. Yo te estoy vendiendo a ti una mentira, pero yo necesito que tú también juegues a la mentira. ¿Me explico? Es un, juego, ah. es un juego de los dos vamos a mentir aquí. Tú como espectador te vas a creer que yo soy Escobar y yo como actor te voy a hacer creer que yo soy Escobar. Esa relación a veces es tan fuerte que esos personajes ya quedan ...instalados en la, en la memoria colectiva y en el imaginario colectivo. Es muy difícil que después venga un actor, o pues yo me imagino que tienen que pasar muchos años más... Uh -huh. ...para que pueda pelear con eso, pero no tiene que ver con el talento del actor o el no talento del actor. Es un problema de la imaginación. Yo, yo siempre pienso, por ejemplo, si mañana alguien se atreviera a volver a hacer la vida de Freddie Mercury... ...después de este actor que nos regaló un trabajo impresionante va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Entonces creo que ha sido más bien una, un, yo respeto mucho a esos actores, los encuentro muy valientes, porque creo que hay que uh -huh. tener mucha valentía para atreverse a, a, a digamos, a, a tratar de romper con eso, eh, pero también he oído críticas muy positivas, digamos, frente a su trabajo y donde prefieren esas interpretaciones y en ese sentido, pues como te digo, el público es totalmente libre, yo creo que el público uno... uno uno siempre estará Exacto. ahí al, al bate o al, o al aplauso. Así es. Andrés, eh, este papel nuevo, el presidente de un caso de corrupción sumamente fuerte en, en la FIFA, leyendo esa historia o, o introduciéndote en esta historia, ¿qué tú has aprendido de esa historia? No, pues me, ma, más bien vine a reafirmar un poco lo que lo que he sospechado siempre y lo que me ha venido mostrando. En lo que me han venido mostrando los distintos personajes que yo he tenido la fortuna de interpretar y es el, el nivel, el nivel de, de corrupción al que podemos llegar como seres humanos. ¿no? Es, es, es realmente impresionante como de verdad en, en todas las, las esferas de la sociedad donde se reúnen dinero y poder, pues aparece un corrupto. Es como pareciera que el poder y el dinero solo se pueden sostener en las columnas de la impunidad y la corrupción, ¿no? Eh, así que me sorprendí, pero me lo esperaba. Digamos que. No pensé que fuera tan descarado y tan cínico ¿no? y, y, y que se burlaran de la forma en que se burlan de nosotros. Eh, tampoco creo que a raíz del escándalo o a raíz de, de, del proceso del FIFA Gate o a raíz uh -huh. de, de que ya un grueso está preso o esperando condena, tampoco creo que por eso esto vaya a cambiar, lo veo muy difícil. Okay, eh, okay. Me quedo es con esa pregunta, ¿no? Si yo como, como ser humano tampoco podría sobreponerme al poder donde yo hubiera elegido una carrera, eh, digamos, de acceso al poder. Yo ¿no? afortunadamente elegí una carrera que no, pues que no, no cambia el mundo, pero, pero me hago pero esa pregunta. Hay... ¿no? Pero puedo impactar. Eh, Andrés... En Hollywood, eh, muchos latinos se han arriesgado a ir a trabajar, eh, proyectos eh, como Eugenio Derbez y muchos mexicanos también. ¿Te gustaría centralizarte en Hollywood en un momento dado? Mira, te voy a ser totalmente honesto. Yo admiro profundamente a los actores que han tomado la decisión de hacer su maleta, dejar todo en su país e irse a buscar una oportunidad en Hollywood. Creo que, de, creo que lo logran dos o tres cada 100 años, y por eso gozan de toda mi admiración, porque lo veo, lo veo dificilísimo. Yo no haría eso, francamente te digo, yo, no, yo nunca me he planteado hacer mi maleta y, e instalarme en Los Ángeles a ver qué, me parece, me parece, no sé si es la decisión más inteligente y no tengo el valor tampoco, lo debo confesar. Te entiendo. Hollywood lo veo tan lejano tan imposible, tan, tan de otro planeta, que ni siquiera me lo planteo. No pienso en eso. Lo que sí creo, y de lo que sí estoy convencido, amigo, es de que esas oportunidades te buscan a ti, y no al revés. Esa llamada ah. llega un día. Así lo veo yo. Mientras tanto, yo prefiero seguir trabajando en Latinoamérica. Ya tengo ese, ese enorme privilegio de poder decir en Latinoamérica soy un actor al que gracias a Dios ya tienen en cuenta en países como Argentina, como Chile, como Perú eh, entonces yo estoy muy contento como estoy eh, estoy llegando a proyectos intensos, poderosos no, no me ha hecho falta eh, y no sé amigo tampoco, a veces me hago esa pregunta, si yo estaré dispuesto a, a renunciar a mi a mi intimidad por completo, ¿no? Porque creo que es el precio que hay que pagar al llegar a Hollywood, ¿no? Quedar, quedarte, sí. quedarte tú ya sin la posibilidad de, de hacer muchas cosas porque porque ya tu fama es una cosa que eso ya no, no sé si yo quiero eso para mi vida. No sé. <risa> <risa> ya para finalizar, Andrés, ¿cuáles proyectos tú tienes en, en carpeta eh, prontamente y ¿qué te gustaría ¿Qué te gusta, qué tú sientes que te falta por hacer? Uy, a mí me falta por hacer de todo. A mí me falta por hacer, mire, me falta por hacer mucho más teatro del que hice. El teatro lo dejé hace mucho tiempo. Y últimamente me ha entrado esa cosa de, de, tener que, de querer volver. Me hacen falta muchas películas, me hacen falta muchas series, me hacen falta... Uf, no, me hace falta... Yo, yo, yo sueño con, con actuar hasta, hasta que ya no me pueda yo levantar. Es decir, que que lo último que yo haga en esta vida sea un personaje. Eh, y proyectos, estoy muy contento porque, confiando en Dios, bueno, tenemos un estreno el próximo 14 de agosto eh, por Netflix que se llama El robo del siglo. Es un proyecto al que le tengo mucho cariño y muchas ganas de ver cómo quedó. Y si todo sale bien, amigo, porque tú sabes que en este momento estamos en manos de este fucking virus, Entiendo. Si el virus lo permite, <ríe> yo debería estar yendo para Argentina a finales de año eh, a rodar una comedia, me tiene muy contento, es un género en el que no estoy hace muchos años, a pesar de que ayer lo hablábamos con, con, con, con otro actor que va a estar en la, en la serie, a pesar de que mis personajes de alguna manera siempre tienen algo cómico por ahí, Uh -huh. hace mucho yo no entro a una comedia per se y es un personaje muy divertido y empecé ese trabajo ya hoy como a ver por dónde me voy a ir son los dos proyectos que tengo y ya esperar esperar pero ahora realmente lo que más me, en lo que más pienso es cómo vamos a resolver esto en lo que estamos metidos todos ¿no? este tema de, de, del virus y demás entonces tranquilito en la casa leyendo y esperando. esperando esperando amigo porque esto está esto está muy difícil, ¿sí o no? está grave. Andrés, eh, para finalizar ¿qué anécdota? porque vi que en un aeropuerto, en un avión grabaste a alguien que está viendo tu serie y ni, y ni se dio cuenta, pero ¿qué anécdota que tú recuerdes de la serie por ejemplo, de Pablo eh, te, te hace recordar a, a tu memoria? No, yo, yo me acuerdo de muchas cosas de, de las series. Tal vez de, de Pablo, a mí no, no se me olvida una, algo que pasó muy, muy raro. Estábamos grabando en un, pueblo, en un, en un barrio de Medellín y donde, donde nos maquillaban y nos alistaban quedaba más o menos a una cuadra o dos cuadras del de set de donde estábamos uh -huh. rodando. Entonces teníamos que estar ahí un tiempo, y salíamos maquillados y vestidos al otro, al otro set. Y recuerdo una señora que me vio y, y se me acercó a darme las gracias por, por una ancheta que supuestamente Pablo Escobar le había regalado en una Navidad. Eso fue un poco, un poco extraño. Muy conmovida ella, ¿no? Muy agradecida. Bueno, yo sí, la abrazé ¿no? sí. normal y y bueno y seguí para mí para mi trabajo. Le dejaste esa ilusión de Pablo ahí. Sí, yo no sé, no sé cómo me dio. Ay, señora. Gracias, Andrés. De sí, verdad, gracias, gracias. A, a tu equipo eh, y gracias a la a Telenor eh, por permitirnos poder eh, conectarnos a través de Skype eh, con Andrés Parra, a, a Menan y a todos los muchachos que nos han apoyado a, y a Marcos también. Gracias, Andrés. Un abrazo, amigo, que estés bien. Igual es para ti. Chao, Esperamos claro. verte pronto en República Dominicana. Claro que sí. Chao.